Como siempre, damos la, las buen, los buenos días a todos nuestros seguidores del Observatorio Ciudadano y hoy le doy la bienvenida a nuestra invitada de honor, Rosa María Cano Melgoza, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Guanajuato, con maestría en Derecho Fiscal y especialidad en la administración pública por la misma universidad, es profesora en la maestría de Derecho Constitucional en la División de Derecho Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, se ha desempeñado como directora jurídica del Instituto Nacional Electoral, magistrada en el Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, coordinadora jurídica del Gobierno del Estado de Guanajuato, directora general de apoyo parlamentario en el Congreso del Estado, juez civil en diversos partidos judiciales del estado de Guanajuato. Actualmente es consultora en materia administrativa y electoral. Se caracteriza por su seriedad y su sano juicio jurídico. De esta manera le doy la bienvenida y a nombre de mis compañeros Javier Esparza, José de los Antibáñez, eh, cantero carlos arce quienes están en, en este momento presentes pues este, te damos la palabra para escuchar eh, tus reflexiones en torno al proceso electoral eh, del, en el estado de guanajuato muchas gracias gracias al contrario pues muchis, eh, muchas gracias por la invitación por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones y bueno pues eh, realmente yo quisiera abordar algunos aspectos poco explorados en esta materia y más que entrar al tema de la organización electoral y el reto que va a implicar para la autoridad electoral el organizar pues unas elecciones, bueno ya parece como que siempre se dice que son las más grandes ¿no? que, eh, en la historia que se organizan, pero bueno en este caso sí vamos a tener unas elecciones en las que se renueva la Cámara de Diputados eh, se renuevan diversas um, 15 gobernaturas en, la en diversas entidades federativas, eh, congresos locales y ayuntamientos. Y todo eso pues te da un número eh, de 20.248 cargos que se van a renovar en estas elecciones que vienen del próximo 6 de junio. Y bueno, uno de los temas que, que, que, que se da como uno de los grandes retos de la autoridad electoral pues es precisamente hacer esta organización electoral para implementar la, la, la instalación de casillas dentro de lo que estamos viviendo de pandemia. Y todo el tema de que la ciudadanía salga a votar con, con seguridad, que no, que no se inhiba a la ciudadanía en el momento en el que piense que puede haber algún contagio y demás. Pero yo quisiera eh, centrarme en otros aspectos. un aspecto súper importante en, en todo proceso electoral, que son algunos de los principios rectores que rigen los procesos electorales. Y entonces, si me permiten compartir algunas reflexiones a través de una presentación, te este voy a compartir por ahí pantalla, Memo. Sí, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, eh, un poquito de, de, de los tiempos electorales para, para entrar en contexto. Eh, en el proceso electoral, tanto federal como local, inició eh, en septiembre, y bueno tenemos una, una serie de etapas que se dan, que, que conocemos como las etapas previas a la jornada electoral, que son este, en los momentos en que la autoridad electoral pues, se, se prepara para precisamente ese día, ¿no? Pero dentro de estas de, de estas etapas pues ya vivimos lo que lo que eh, fueron las precampañas en la que los eh, diversos partidos políticos seleccionan a quienes serán sus candidatos eh, estamos actualmente en el en, en, en la etapa de, pre, de intercampañas y bueno se iniciarán campañas este eh, a nivel eh, federal el 4, el 4 de abril a nivel local el 5 de abril con los ayuntamientos y las de diputados locales se iniciarán el 20 de abril. Y bueno, el cierre de todas las campañas será el 2, el 2 de junio para entrar a un periodo de reflexión y que inicie eh, y que venga la jornada electoral. Entonces tenemos un calendario un poco eh, complejo, pero bueno, ya vamos eh, prácticamente en el, en el, a la mitad, podríamos decirlo está en intercampañas y los partidos políticos empezarán a registrar a sus candidatos para iniciar sus campañas. Pero, ¿qué principios rigen las, la, los procesos electorales? En cuanto a las elecciones, tenemos eh, principios uh, que vienen en el 41 Constitucional, pero que también son retomados de los tratados internacionales en los que México ha formado parte y básicamente se refiere en cuanto a, la, a las elecciones, las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Los de la generación que, eh, que nacieron eh, después de los noventas, pues a lo mejor no, no, no entienden la importancia de estos tres principios, pero para otras generaciones, Sí entendemos perfectamente cuando nos referimos a estos tres principios de elecciones libres, auténticas y periódicas, porque durante muchísimo tiempo en nuestro país, eh, estos, estas tres características que se daban, pues fueron eh, tremendamente cuestionadas porque no teníamos autoridades electorales imparciales que llevaran a cabo con certeza la, el resultado electoral. Eso fue en materia de divers, de eh, incluso una sentencia de la Corte Interamericana para que México eh, implementara precisamente eh, este tipo de, de, de autoridades eh, imparciales y fue a través de cómo se crean pues, nuestras instituciones electorales, el, en su momento el IFE y el Tribunal Electoral. Y bueno, en cuanto al sufragio, los principios que rigen el sufragio, pues todo es el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal, igual. Aquí, en cuanto a igualdad sustantiva, pues ya sabemos todo el tema que se ha dado en cuanto a la evolución del voto femenino eh, para efecto de tener un trato igualitario y acceder en igualdad de condiciones, eh, tanto en el, en el voto pasivo como en el voto activo. Y en cuanto a la organización de las elecciones, tenemos una serie de principios también, que son el principio de legalidad, el principio de independencia, el principio de imparcialidad, objetividad y máxima transparencia. Estos son los principios que rigen a, la autoridad, a las autoridades, perdón, a la organización electoral. Y en cuanto a las autoridades, pues tenemos los principios de autonomía e independencia. Todo esto, todo este, este, este esquema que tenemos pues tiene como una finalidad específica y esa finalidad es que en las elecciones se lleven a cabo con uh, o, o observando el principio de equidad, que haya piso parejo para todos los contendientes y que no haya reglas eh, diferenciadas que le den ventaja a alguno de los competidores. Pero también tenemos otros principios que, que, que rigen todo este tema de los procesos electorales, que es el principio de laicidad, que es precisamente la, la, la prohibición de que en materia electoral se haga uso de símbolos religiosos o se combine eh, situaciones eh, religiosas con el, eh, los temas electorales. Y tenemos también los principios derivados de, ahorita lo voy a comentar, del de, de, de modelo de comunicación política que se implementaron en la Reforma 2007, eh, qué es el principio de imparcialidad y neutralidad que rige a los servidores públicos. Eh, todo esto nos lleva, pues, necesariamente a un collage, ¿no? A, a, a, a un, una serie de eh, principios que rigen elecciones, sufragio, organización, autoridades, y qué es lo que va a dar como resultado, pues, que tengamos unas elecciones creíbles, unas elecciones en las que el resultado de, de que la ciudadanía manifestó en las urnas, pues sea el resultado eh, final, ¿no? Y que no haya actores externos que influyan precisamente en este resultado. Entonces todo esto ha sido como una evolución que hemos tenido en nuestro, en nuestro país eh, y bueno, repito, cuál es el principio rector que, que rige las, la, la, el, las elecciones, el proceso electoral, pues es precisamente la equidad en la contienda. Y derivado uh, de este principio, pues recordemos que en la elección del 2006, que fue una elección en la que el resultado electoral fue un resultado muy cerrado, pues derivado de ese, de ese proceso electoral que se dio en nuestro país, se hizo una reforma uh, que conocemos nosotros como la reforma electoral y que se implementó en nuestro país el modelo de comunicación política. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque derivado de este modelo tuvimos este, una serie de prohibiciones en materia de eh, adquisición de tiempos en radio y televisión, un poco restricción a la libertad de expresión, que es lo que me quiero referir en esta, en esta participación. Bueno, el modelo de comunicación política tuvo básicamente como como como sustento, pues que actores externos a la contienda electoral no influyeran en el resultado y por eso hubo una serie de prohibiciones a las personas físicas y, y morales de contratar tiempos en radio y televisión, ya sea a favor o en contra de un partido o de candidatos. Eh, también tuvimos, a través de, de, esta, de esta reforma que se eh, establece en el artículo 134 de nuestra Constitución, el principio de imparcialidad hacia los servidores públicos. Pero también tuvimos la prohibición de difundir eh, propaganda gubernamental durante el periodo de campañas y la prohibición de difundir propaganda gubernamental personalizada. ¿Por qué? que no fuese el, el poder del dinero el que influyera en el resultado electoral, ni que actores con cierta relevancia política, como podría ser en su momento eh, presidente de la República, que se cuestionó la uh, participación que tuvo en su momento el expresidente Fox con, a través de la propaganda gubernamental, por eso viene la prohibición de difundir propaganda gubernamental en las campañas. Y ahora estamos como en un contrasentido porque quien propuso y propugnó por esta reforma, pues pareciera que estamos queriéndola darle la vuelta a través de los ejercicios actuales de las mañaneras y si eso no, propaganda gubernamental en, en periodo de, de, de campañas, ¿no? Entonces, todo este collage, pues bueno, obviamente están ahí las prohibiciones, están ahí, los antecedentes, eh, lo que se estableció en nuestro artículo 134 y lo que se estableció en nuestro artículo 41 constitucional. Eh, derivado de, de, de todo esto, pues, eh, se genera un régimen sancionador, un régimen sancionador que va a regular y, en su caso, a sancionar a, a, a diferentes actores. Entonces, eh, ¿Quiénes son los sujetos que están regulados en estos eh, eh, a través de, de, de, de esta normatividad? Bueno, pues obviamente a los partidos políticos. Los partidos políticos. El diálogo de, de acciones que no pueden realizar. Eh, igualmente las agrupaciones políticas, los candidatos, los aspirantes. Pero yo quiero referirme en esta, en este, en esta participación a las prohibiciones que tienen los ciudadanos o las personas físicas o morales, porque eh, de repente nos abocamos mucho a, lo que, a las prohibiciones que tienen los partidos políticos y no vemos que hay también un régimen sancionador hacia las, la, las, los ciudadanos, eh, tanto como persona moral o como persona física o bien a los concesionarios de radio y televisión, también a todo el tema esta de las organizaciones sindicales o laborales que también tienen una serie de prohibiciones ¿por qué? porque todos estos sujetos tendrían tienen estas restricciones precisamente con una finalidad preservar repito el principio de equidad y que no sean actores externos los que influyan en el resultado y también obviamente los los servidores las autoridades y los servidores públicos entonces eh, voy a empezar con los servidores públicos y luego me voy con los con las personas con los ciudadanos eh, cuáles son las restricciones en cuanto a los en cuanto a las autoridades y los servidores públicos bueno pues tenemos restricciones en cuanto a la propaganda gubernamental en cuanto a contenido y temporalidad ya lo decía yo esto se deriva de la reforma del 2007 que es simplemente nuestro país el nuevo modelo de comunicación política a partir de estas prohibiciones tendré, tenemos tres tipos normativos. Uno, la prohibición de promoción personalizada y ¿qué implica esto? Que en toda la propaganda pues está prohibido que aparezca la voz, el nombre, la imagen del servidor público que implique propaganda personalizada. Esto significa que no per se porque aparezca el nombre, la voz y la imagen, ya estamos en propaganda personalizada, sino que tiene que tener un ejercicio de apropiamiento o de apropiación de los logros de gobierno. Y obviamente esto se permite cuando se están los informes de gobierno. La difusión de propaganda gubernamental en campañas. ¿Por qué tenemos esta prohibición? Pues básicamente para efecto de que eh, no, fue, no sea una, una, una propaganda en la que eh, se esté hablando con, constantemente, eh, favorablemente de, de quien está en el, en el poder, en el poder público, ejerciendo el poder público y que eso haga que pues eh, esa invasión al libre discernimiento de las personas, pues los haga ir a, a, a votar en un determinado sentido. Es interesante que este, este antecedente de la difusión de propaganda gubernamental en campañas es un, es un antecedente que retoma nuestro constituyente de lo que hace la, la, la constitución alemana, los alemanes precisamente hicieron esto en una sentencia muy importante, establecieron que no era posible que las autoridades que están en ejercicio difundieran de manera indiscriminada propaganda para hablar bien de sus administraciones, pues eso inhibe el libre ejercicio del voto. Es un antecedente interesante porque no es que nuestro constituyente haya encontrado el hilo negro, sino trae un antecedente de lo que hace la constitución alemana. Y bueno, también tenemos los, la, la infracción a los principios de imparcialidad y neutralidad, que implica esto. Que los servidores públicos, cuando tienen a su cargo recursos públicos, pues los deben ejercer eh, para lo que es, están destinados, sin que los puedan destinar para influir o, a, a, o afectar algún partido o algún candidato. Eh, pero también tenemos, esto es en cuanto al uso del recurso público, pero también tenemos prohibiciones en cuanto a, o, o, o un ejercicio del principio de neutralidad. Y este ejercicio de neutralidad implica que en sus actuaciones no deben eh, expresar algún posicionamiento político a favor o en contra de alguna postura o alguna fuerza política. Es precisamente estos principios los que se han estado cuestionando, pues con los comentarios que se hacen en, en, en las mañaneras, eh, si efectivamente afectan estos principios de imparcialidad y de neutralidad. Y si afectan precisamente la prohibición de difusión de propaganda gubernamental. Ahí tenemos resoluciones del INE que ha prohibido las mismas, pero resoluciones del Tribunal Electoral que han establecido hasta el momento de que se trata en, en, de ejercicios, de un ejercicio novedoso, sui generis, de comunicación y de libertad de expresión, a través del cual eh, es, eh, la administración federal se comunica con los gobernados, pero eh, todavía sigue el, como la cadena impugnativa. Todavía no tenemos como una definición clara en el tema. Eh, bueno, este, esto es lo que les comentaba de, de las prohibiciones que tenemos, pero quisiera, eso sería en cuanto a los servidores públicos y las autoridades. Quisiera abocarme un poco a las faltas de las personas físicas o las personas morales. Eh, las personas físicas o las personas morales están obligadas a entregar la información que requiera la autoridad electoral este, en cualquier momento, eh, entregarla completa, no dar datos falsos. Este, ¿Respecto de qué? Y aquí entro a otro tema. Respecto a operaciones mercantiles, contratos que celebren, donativos o aportaciones que celebren o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos. Hago un paréntesis, recordemos que en nuestro país tenemos un financiamiento público hacia los partidos políticos, que es un financiamiento público mixto. Los partidos políticos reciben financiamiento público, que es el que les da eh, eh, el Estado a través de una fórmula eh, que está en la ley 7030, pero también pueden tener financiamiento privado también con ciertas limitantes. Bueno, pues para que otra vez el poder del dinero no sea el que, el que influye en el resultado electoral, pues tenemos una serie de restricciones a este financiamiento privado. Y una de las cosas que hace la autoridad, pues tiene una unidad de fiscalización y está revisando pues qué es lo que se le ha dado o cómo se ha ejercido, ese, eh, primero el origen de ese recurso privado y investiga y, y en su caso por ejemplo es, es lícito que contrates que, o, con, o, o que prestes un servicio como persona moral o persona física a un partido político pero tienes que estar dado de alta en el padrón de proveedores del INE y tener una serie de, de, de, de, de circunstancias pero también eh, todas estas operaciones que se celebran con los partidos políticos, pues deben de, de, de, de informarse. Y también en el caso de que una persona quiera dar un donativo, de entrada las personas morales tienen prohibido dar aportaciones a, a los partidos políticos. Las personas morales no pueden dar eh, eh, aportaciones, ¿no? Las personas físicas sí, con ciertas limitantes. Entonces aquí tenemos un primer tema hacia, hacia, hacia que se controla como eh, las acciones, los contratos, las, las, las acciones mercantiles, las operaciones mercantiles que se realizan entre los partidos políticos y los particulares, pero también lo que los simpatizantes quieren darle, aportarle a esos partidos políticos y repito, en este caso las personas morales no están, se, son sujetos, o, o um, prohibidos, no pueden dar, eh, aportar a, las, a, las, a los partidos políticos el financiamiento. Un ejemplo eh, de esto. En, el, en, la, en la elección del 2012, uno de los temas que fueron muy controvertidos pues fue precisamente el, te, el famoso caso Monex. Eh, en el caso del de famoso caso Monex, eh, se presenta una ¿qué? una denuncia por um, los eh, partidos políticos, eh, el PAN y el PRD, en contra del Partido Revolucionario Institucional, porque eh, eh, eh, había utilizado un mecanismo de dispersión para pagarle a, su, a la estructura electoral a, a, a, los, a los que habían trabajado en su estructura electoral y bueno en ese momento este se, se realizó a través de una de una persona moral eh, la persona moral era Alquino Servicios y Calidades CADCB que básicamente pues era quien quien eh, el, el que trabajaba esta esta empresa y este, eh, se consideró que, bueno, que esa, di, ese, ese dinero, esa dispersión que se dio a, hacia la estructura electoral, pues debería ser considerada como un eh, gasto de campaña. Eh, y bueno, eh, ¿por qué? Pues porque se, precisamente trabajaron el día de la elección, trabajaron hicieron un trabajo en favor del partido político y, debió haber sido, y se debió haber contabilizado como gasto de campaña. Esta resolución fue importante porque si se contabilizaba lo que se había dado en estos términos, pues podría darse un rebase de gastos de, de, de, del tope de gastos de campaña. Entonces aquí tenemos una, un caso en, este, en, en, este, en estos expedientes en los cuales se revisó por parte de la autoridad electoral, pues con lupa la actividad de una persona moral y cómo había realizado pues todo este eh, ejercicio de dispersión económica para pagar a la estructura electoral de un partido político, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo, eh, cómo también las, la, los, las personas morales pueden participar pero están sujetas al escrutinio de la autoridad electoral, ¿no? Eh, pueden realizar actividades comerciales, claro, hay libertad comercial, pero bajo un escrutinio que realiza la autoridad electoral. Otra de las prohibiciones que tenemos a las personas físicas o morales, pues es precisamente la que deviene del modelo de comunicación política, que es este tema de la prohibición de contratar eh, tiempos en radio y televisión para promover o para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ya sea a favor, en contra de un partido político o de un candidato. Esta, esta prohibición que viene del modelo de comunicación política, pues recordemos que en su momento fue sumamente cuestionada, incluso por los concesionarios de radio y televisión, eh, se hicieron diferentes eh, medios de impugnación, este, pero bueno, finalmente la reforma eh, nos rige desde el 2007, y entonces por eso tenemos actualmente pues, los spot en radio y televisión y cuando vienen las campañas, pues todos los ciudadanos estamos escuchando de manera este, casi permanente spot en radio y televisión de los partidos políticos. ¿no? ¿Por qué? Porque los partidos políticos solamente pueden acceder a estos tiempos pues a través de los tiempos que les da el instituto. ¿Cuál fue la finalidad de esta prohibición? Otra vez, que el poder del dinero no influye en el resultado electoral. ¿Por qué? Porque antes de la reforma, pues los concesionarios vendían el tiempo de radio y televisión, pues atendiendo un poco a su preferencia uh, o a su eh, empatía con la fuerza política que los contrataba, ¿no? Entonces, pues a lo mejor a un partido político le daban un spot en una cantidad y a otro en otra, o simplemente los espacios estrella, pues estaban destinados para un determinado partido político. Entonces, esta, esta situación, ¿qué afectaba? Nuevamente, el principio rector, el principio de equidad en la contienda. De tal manera que con este nuevo modelo, pues ten, o con este, ya ni tan nuevo, con este modelo, pues tenemos que todo mundo accede a radio y televisión, a través de estos tiempos oficiales. Y en consecuencia, como ya todo mundo, todos los partidos tienen este acceso, atendiendo a su, a su porcentaje de representación y a, a la distribución que hace el INE, bueno, pues entonces en contrapartida viene la prohibición a las personas morales eh, o físicas también para contratar espacios en radio y televisión, para influir en las, en las contiendas electorales. Eh, les voy a poner un videíto de lo que pasó en la, en la elección del 2018, un poquito para, para ver este tema. Eh, es el caso, y si los niños fueran candidatos, eh, la, el, en, esta, en, este, en este video se atribuyó una infracción a una persona moral, mexicanos primero, que tenía como finalidad pues la educación como sujeto social, la educación, así como a los concesionarios de radio y televisión, precisamente considerando que se contrató eh, espacios en radio y televisión para influir a la, en las preferencias electorales. Eh, vamos a, a recordar un poquito el... el, el el video. Soy Ricardo, me gustaría una educación para lograr mis sueños, no los de los políticos. Soy Pepe, y quiero que mis maestros sean un ejemplo para todos. Coyamé, quiero que el maestro le hagan exámenes como lo hacen a nosotros. Soy Jaime, y quiero escuelas con tecnología y que me enseñen inglés. Yo soy Margarita, y quiero que también mi escuela no se detenga. Que los maestros no se preparen esto. Insulting, unacceptable. Quiero que mis maestros se preparen como yo mero. Y quiero que la transformación educativa avance. Quiero una ocasión que no la tenga ni Obama. <risa> la magia de poder, el poder de estudiar. Quiero aprender a aprender Y quiero que mis maestros se preparen mejor. Mamá, no se den más. Piensa bien, ya elige el candidato que apoya la transformación educativa. Mexicanos primero. Soy Ricardo. Me gustaría una educación para lograr mi sueño. ¿Qué? ¿Por qué se sancionó este, este video por esta parte que dice aquí? Piensa bien y elige el candidato que apoye la transformación educativa. Esta frase que viene en este que apoya la transformación educativa. Este, esta parte que viene en, en la en la al final del video eh, es precisamente la frase que consideró la autoridad electoral que esa frase podría influir en la, uh, las preferencias electorales de los ciudadanos y esa frase fue la que hizo que se sancionara a esta persona moral, a esta asociación civil, que, que esta asociación civil tiene como objeto precisamente este, el tema de la educación. Entonces veamos cómo, bueno, en este caso es un spot contratado, difundido fuera de los espacios de radio y televisión y se sancionó a la persona moral. Por esta frase que sí, no quería señalar. Bueno. Eh, en este sentido, pues tenemos que la libertad de expresión de las, de las personas, pues la tenemos limitada, ¿no? Tenemos una, una restricción en cuanto a nuestra libertad de, expre, de expresión. ¿Por qué? Porque no podemos, pues a través de estos mecanismos, utilizar o a través de la radio y la televisión, contratar espacios con estas finalidades de influir en las preferencias electorales. Podrá ser cuestionada, fue una, una sentencia sumamente cuestionada, si esa frase en sí misma influía en, influía en alguna referencia electoral, pero bueno, es un criterio que está ahí vigente y que fue una resolución de la, de la elección pasada. Eh, ahora, yo digo que ya las, las, la, el modelo de comunicación política, pues a lo mejor es un poco de prehistoria, porque actualmente las... Eh, la comunicación que se está llevando a cabo en los procesos electorales, pues es a través de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son, cada vez tienen una mayor incidencia y son las formas de comunicación que están utilizando todos los políticos para eh, influir, para llegarse de, de, de simpatizantes, de votantes, ¿no? Eh, el día de la elección entonces vamos a ver ya vimos que radio y televisión la tenemos restringida vamos a ver qué pasa con redes sociales y los ciudadanos ¿no? bueno pues tuvimos también un caso de, de, de, de, de redes sociales este, y, los, y, los, y las personas es los famosos tweets de los famosos que lo, así lo conocemos ¿qué pasó en este famoso tweet de los famosos? bueno pues, el día de la elección, de manera coincidente, este, eh, Diferentes personalidades del espectáculo, tenemos a, eh, al, al Burro Van Rakin, a Julio César Chávez, a Bisoño, a Alex Sintex, bueno, pues de repente todos esos se volvieron verdes, ¿sí? Y se volvieron verdes y el día de la jornada electoral empezaron a poner en sus redes sociales tweets, eh, que tiene, si ustedes observan la lámina, tiene ciertas similitudes, ¿no? Eh, todos hablan eh, un poco de las propuestas que hacía el Partido Verde en, en, ese, en la elección pasada, en el 2018. Eh, se, se, se, se alcance la autoridad electoral, pues vio que podría no ser un ejercicio eh, eh, espontáneo, porque pues se ve cierta acción concertada en, en, en tanto en los mensajes, en el hashtag que utilizaban, etcétera. De entrada, déjenme hacer un paréntesis. Eh, la autoridad electoral ha señalado que la libertad de expresión se debe maximizar y que las redes sociales pues, son un, un, un medio que se debe de privilegiar porque incentivan el debate público. ¿no? Entonces, de entrada, ahí sí no, no hay como expresamente una limitante como la traemos en radio y televisión. Sin embargo, eso no implica que no sean sujetos de escrutinio las redes sociales por parte de la autoridad electoral. Es un medio que está también sujeto a la revisión de la autoridad electoral. Bueno, pues se revisa este ejercicio, se revisa eh, que utilizan el mismo, el mismo hashtag, ustedes pueden ver eh, al final, y eso hace que en esta resolución la autoridad electoral eh, señale dos cosas. Bueno, ahí se ve, se sanciona al Partido Verde por una falta de deber de cuidado, que no sé cómo podría hacerlo, pero se privilegia la libertad de expresión de los ciudadanos. A los famosos no se les sancionó, a las personas físicas no se les sancionó, se sancionó al partido porque se consideró que el partido posiblemente había hecho una acción concertada, aunque nunca se acreditó el, la contratación, pero hay una presunción, se les se le sanciona por esa, por esa razón, pero se privilegia la libertad de expresión de las personas físicas y las personas físicas no son sancionadas en este caso. Entonces tenemos ahí eh, que si bien podemos ver que a lo mejor había algo que no era tan espontáneo como, como, como se privilegia en la libertad de expresión en las redes sociales, pues se privilegió eh, este ejercicio, ¿no? Este, eh, bueno, eh, eso, eso es en cuanto a, a, a las redes sociales. Y luego, en cuanto a un tema que también está eh, en este proceso electoral con, con, con un tema muy importante que es erradicar la violencia política de género en estas elecciones. Eh, en este caso, este, tenemos una candidata, por el, por el partido MC al Senado que presenta una queja ante el INE contra un ciudadano que publicó en Facebook, otra vez redes sociales, un blog con diversas notas en su contra que precisamente eran denostativas, podían ser este, consideradas violencia política de género y aquí se sancionó a ese, a ese, a ese ciudadano pues se consideró que tanto la ley como el protocolo eh, consideran a los ciudadanos como susceptibles de hacer actos discriminatorios que afecten los derechos políticos de las mujeres. Entonces, pongo el caso de los, de los tweets de los famosos que no fueron sancionados, pero pongo el caso de un tweet, de unas public bueno, no tweet, de unas publicaciones en Facebook de un ciudadano en el cual sí fue sancionado en redes sociales. Entonces, vamos viendo cómo. Eh, tenemos ciertas restricciones en cuanto a la libertad de expresión y una de esas restricciones pues es precisamente que en redes sociales no se puede utilizar para hacer este tipo de acciones de violencia política en contra de las mujeres ¿no? también se han sancionado a medios de comunicación eh, los medios de comunicación eh, los portales de internet de noticias, este, también son sujetos regulados y también han sido sancionados por, por, por emitir eh, mensajes con contenido eh, discriminatorio o con estereotipos sexistas en contra de eh, candidatas mujeres. Entonces ahí vamos viendo que la libertad de expresión de los ciudadanos también en redes sociales no es que se puede decir lo que sea tiene sus limitantes, y una de sus limitantes, pues, es que no tenga estos contenidos. Eh, que, esto es en cuanto a los ciudadanos. Faltas de los concesionarios en radio y televisión. Bueno, eh, me regreso un poquito al 2007. Obviamente, eh, en los concesionarios de radio y televisión no les encantó ni tantito la reforma, y trataron de darle la vuelta al, al, a, la, a la reforma de que no se podía eh, contratar por diversas personas. Y entonces hicieron este tipo de acciones. Voy a poner el spot para que lo recordemos. TV y novelas de esta semana. Raúl Araiza nos cuenta por qué apoya las propuestas del Bono Educativo y Vales para Medicinas del Partido Verde y opina sobre la propuesta del Verde de la pena de muerte a secuestradores y asesinos. Cómprate y novelas esta semana. Bueno, ¿qué tenemos aquí? En este spot. TV y novelas de esta semana. Perdón. le voy a volver a poner. Quiero, quiero este... TV y novelas de esta semana. Raúl Araiza nos cuenta por qué apoya las propuestas del Bono Educativo. Entonces, si se fijan, empieza a hablar de las propuestas precisamente de campaña del partido político a través de un supuesto ejercicio de libertad de expresión y de ejercicio comercial de difusión de una revista lo que realmente están difundiendo pues son propuestas de un partido político eso qué significa que el, que, que se quiso dar los concesionarios darle la vuelta al modelo de comunicación política la prohibición de contratar tiempos en, en radio y televisión a favor de los partidos políticos y ocasionó pues precisamente eh, este, este concepto que después ya se puso en la constitución de adquisición de tiempos en radio y televisión, no solamente es que contrates, sino que obtengas un beneficio por lo que se está difundiendo en radio y televisión y con eso se actualiza la infracción de adquisición de tiempos en radio y televisión. Y bueno, esto es tremendamente sancionado con multas muy altas para los concesionarios y para los partidos políticos y bueno, luego tenemos las famosas, regreso a redes sociales, eh, las famosas fake news, ¿no? Que es lo, lo, lo que tenemos actualmente. Eh, en redes sociales, que tenemos? Pues tenemos una serie de, de um, mensajes. Uh, un, está muy sucia, digo yo, las redes sociales. Y entonces tenemos una, una serie de, de mensajes que, pues, tienden a calumniar a las personas, a, las, a los candidatos, a los partidos políticos, este, y eh, señalan pues en el número de, de noticias falsas. ¿no? Entonces, pues bueno, en este caso es un asunto que se sometió a consideración de la autoridad electoral porque las personas morales, había una noticia que se consideró falsa en este expediente ¿Cuál era la noticia falsa? Bueno, pues el PAN denuncia al PRI por una supuesta publicidad pagada en Google a, a través de un video en el que se proporciona información de un evento privado en el que supuestamente eh, su precandidato en ese momento, Ricardo Anaya, informaba que, se, que, des, que dejaba la candidatura del PAN que desistía de su candidatura de, de, de, de presidencial. Entonces, que declinaba en favor de, de Meade, ¿no? Obviamente, este video en el que declina Ricardo Anaya a favor de Meade, pues es un, una noticia falsa. Esa es la, el, la clásica noticia falsa que se da en, este, en los procesos electorales. ¿Qué pasó en esta, en esta sentencia, en este caso? Bueno, eh, lo primero que señaló la autoridad es que no se, no se tuvo por acreditado que esto haya tenido un impacto en el proceso electoral, o sea, que haya afectado la equidad en la contienda. Eh, ¿Por qué? Porque estaban todavía en la etapa de precampaña y no hubo una como distribución masiva eh, del, del video. Y bueno, pues también porque el propio mensaje era poco verosímil, ¿no? O sea, era como muy evidente que era una, una noticia falsa. Eh, sin embargo, en este asunto deja abierta la, la, la sala este, en, el, en el sentido de que, eh, si bien aquí no se acreditó un vínculo entre el partido político y, y, y, y el mensaje, este en el caso de que se pueda acreditar este vínculo y las noticias falsas, o sea, se pueda acreditar el vínculo entre los portales de Internet y los partidos políticos, en ese momento sí podrían ser sujetos de alguna responsabilidad. Entonces, es un precedente que se da en el 2018. Actualmente, eh, debo de señalar que eh, las plataformas de Facebook, Twitter y Instagram, eh, han, han transparentado sus políticas de contratación y nosotros si entramos a la, a la transparencia de esas páginas, de los portales de internet, por ejemplo, de no sé en qué portal estemos este, siendo difundidos, pero si entráramos al portal de, de, de, de observatorio y viéramos si han contratado, si han pautado en favor de un de una figura pública, pues ahí nos diría la cantidad que han pautado a favor de un partido político o de un político. Entonces, esas políticas de transparencia que han hecho las plataformas, pues están ayudando a evitar este tipo de, de, de ejercicios de noticias falsas, ¿no? Porque en el momento eh, en que ya no es una difusión orgánica, espontánea de los ciudadanos, sino en el momento que hay un recurso, una tarjeta de crédito, y que le pones para que se empiece a pautar y segmentar y te llegue a determinadas personas, pues hay un, un, una, un, un hilo que seguir y las plataformas para estar, evitarse que estén, que estén requerimi teniendo requerimientos, aunque es una política mundial, ponen, ah, bueno, esta persona ha pagado tanto a favor de tanto. Entonces, la autoridad electoral ya no tiene incluso tanto problema de localizar el poder del dinero atrás de las redes sociales, que creo que es un tema que va a ser importantísimo en estas, en estas elecciones. Y bueno, finalmente yo terminaría en, con las infracciones que cometen las, las, las organizaciones sindicales laborales o patronales. En este sentido, pues obviamente en la creación de un partido político o en la afilación masiva, o no nos pueden dar aportaciones, no pueden dar donativos, no pueden participar ya en la jornada electoral. ¿Por qué? Pues por el poder, eh, es igual que como con la autoridad, ¿no? Hay un, un poder del patrón sobre sus empleados que puede inhibir eh, la libertad de sufragio. Y esa es la intención, pues, de eh, eh, prohibir este tipo de prácticas. bueno eh, eh, tenemos un, un asunto, lo, lo platico de manera muy, muy rápida. En el 2016, este, eh, básicamente se, se sancionó a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado este, porque hizo un comunicado conjunto con el gobierno federal este, eh, en, y se consideró que, bueno, que si bien se difundía un tema de programa de vivienda, etcétera, pues eso podía influir en la equidad en la contienda porque era la participación ya de una organización sindical eh, patronal en, eh, que podía inhibir la, el, el voto. Vuelvo a mi primera lámina, elecciones libres, auténticas y periódicas. Un tema importantísimo es elecciones libres, libertad de sufragio, ¿no? que no haya elementos... Que las, para que la ciudadanía vaya y acuda de manera directa eh, y espontánea a expresar su voluntad eh, ciudadana. Bueno, yo con esto terminaría la, la, la, mis comentarios. Este, entonces, eh, pues estoy a sus órdenes para las preguntas y demás. Sí, muchas gracias, este, Rosy. Eh. ¿Alguien quiere intervenir para hacer alguna pregunta? ¿Nada? Rocío, yo sí, yo, yo, yo quiero comentar que decías que, que el principio de legalidad rige a estos, a estos procesos, pero algo que yo veo que, que no es muy claro, a pesar de todo lo de tu exposición y todo, es que se supone que en términos generales un ciudadano puede hacer todo aquello que no está prohibido o ordenado y hay muy pocas normas que ordenen a los ciudadanos un cierto comportamiento, pero sí le prohíben algunas. Entonces, este asunto de eh, eh, hasta dónde llega o cómo lo consideras tú que está utilizada la legislación? Porque no cabe duda que los partidos políticos y toda la organización electoral, pues están utilizando recursos públicos y por lo tanto solo pueden hacer aquello para lo que están facultados. No sé si me estoy explicando en esto, pero pretendo encontrar alguna fórmula o alguna idea que me ayude a comprender eh, estas resoluciones de, de, de estos tribunales, to, todo lo que nos has estado explicando. Bueno, la libertad, las, los derechos fundamentales eh, no, no, no, no son absolutos, ¿no? La libertad de expresión se privilegia, pero no es absoluta. Puede tener ciertas restricciones y esas restricciones que, se, que son las que he estado comentando, pues son restricciones que se ponen en atención a un principio fundamental, que es pues, a, que no se afecte la equidad en la contienda, porque también los particulares, eh, las personas con su actuación, eh, sobre todo con su actuación económica, con el poder del dinero, pues pueden influir en, la, en, el, en el resultado de una elección. Ajá. Entonces eso es básicamente por lo que se pone esta restricción a, las, a, las, eh, a la libertad de expresión de las personas en cuanto a la contratación de tiempos en radio y televisión. Y ahora en cuanto a redes sociales, pues también si... Eh, lo dije un poco al final eh, si las personas pagan porque se difunda un mensaje en redes sociales ese ese pago tiene que ser observado por la autoridad electoral y tiene que ser registrado como un gasto de campaña si está en favor de un partido político y también si por ejemplo eh, en algún caso estos estos portales están recibiendo um, pues recursos privados para favorecer a una opción política, pues también eh, ahorita no hay una restricción de que no lo puedan hacer, pero lo que, están pagando, lo que paga la gente ahí se reporta como un gasto. ¿sí? A lo que voy es, eso también es parte de la equidad, que no haya recursos um, privados que no sean fiscalizables. Sí. sí. Oye, ¿nos podrías decir tu opinión personal sobre las granjas de boots? O sea, estos eh, programas que están constantemente eh, eh, asediándonos en las redes sociales para que estemos a favor de una u otra opción. ¿La legislación que ha hecho con eso, con los boots y con las granjas de boots? <risas> bueno, ya está. Eh. En, en, en teoría, lo que... lo que... Mira, estoy oyendo muy bien. ¿Perdón? Sí. No, no. Se abrió ah. el micrófono, sí. Ah, ok. No, lo, lo, lo, que, lo que pasa con esto, Memo... Sí. Eh, de entrada, pues, eh, las plataformas eh, se han comprometido con la autoridad electoral pues a detectar estos, estas granjas y eh, limpiarlas, ¿no? Eh, pero también cuando eh, están transparentando precisamente cuando tú compras, porque pues todos estos son ejercicios, eh, eh, tú no puedes hacer una granja de, de boots si no tienes un poder económico, ¿no? Claro. O sea, tú necesitas obviamente un poder económico para contratar estos eh, sistemas y este tipo de, de contrataciones es lo que te, lo que te explicaba un poco que se está transparentando y se está señalando y e inmediatamente se supone que los detecta las eh, estas plataformas y pueden deshabilitarlos o incluso informar a la autoridad electoral el gasto que se están haciendo en los mismos claro pero bueno eh, cada eh, debo decir señalar que pues la autoridad electoral siempre va pues como cinco pasos atrás de las tecnologías gracias, pues, que sí. hace la, o sea no digo un paso digo como cinco pasos atrás de lo que pasa real, en, la, en la realidad este. uh -huh. no entonces gracias este, a ver, ah es que existen los, ya hay otras otras otras cosas no sí Carlos por favor. Sí. sí. Hola, Rosa María. Un gusto que estés aquí con nosotros en el observatorio. Realmente bien importante tu, tu visión, tu percepción, tu conocimiento profundo del, del asunto electoral, sobre todo en esta parte de la, de la difusión de las campañas y, y de cómo se controla la equidad en las campañas. Eh, sin embargo, sí me gustaría también conocer tu opinión sobre... El, el otro lado oscuro de las campañas, que es la compra de voto. Eh, aquí hemos hablado mucho de ese asunto, porque pues, la verdad es que entre la ciudadanía sabemos muy bien que el, los partidos políticos eh, con toda tranquilidad están comprando votos en, durante las elecciones. No hay, hay que recordar también los estudios que ha hecho María Amparo Casar por ejemplo, sobre el uso de los recursos en las campañas y bueno, pues ella ha identificado como cinco veces más, si mal no recuerdo, la cantidad de, de presupuesto que haya dentro de las campañas que utilizan los, los partidos políticos. Ahora tenemos eh, la semana pasada, fue muy interesante la, la, la participación de, de, de nuestro amigo, eh, ¿cómo se llama Memo? Este... Eh, ah, Jesús Vadillo eh, de, de Jesús Vadillo que estuvo con nosotros y bueno pues nos habló primeramente de la parte penal las modificaciones en materia penal para quien quien, quien, quien tenga eh, quien compre voto por ejemplo este, eh, y, y sí sería muy interesante saber eh, sobre todo con la experiencia que tú tienes en esta materia de, de ver o tratar de otear un poco qué va a pasar este, en esta elección, pues con la espada de Damocles que hay de la posibilidad de, de, de, de, de ahora sí sufrir, sufrir cárcel en caso de que se haga eso. Pero de todas maneras vemos a, a, a varios partidos políticos, sinceramente te lo digo, cuya, cuya posibilidad de ganar una elección, la ven en la compra neta de votos, sobre todo en las comunidades rurales y en las, en las zonas populares de, de, de, de los distritos y sobre todo en los municipios. ¿Cómo ves eso, Rosa María? Gracias, Carlos. También un placer saludarte. Pues mira, la verdad es que desde el punto de vista normativo, pues obviamente tenemos ahí este, la prohibición a los partidos políticos de eh, hacer cualquier conducta que, sea, eh, de, que se pueda hacer entendida como coacción del voto, ¿no? para preservar pues, la libertad de sufragio. Pero este tema de la compra y coacción del voto, eh, pues se da no solamente el día de la jornada electoral, lo encontramos con mecanismos, eh, desde eh, mecanismos clientelares de, en los programas sociales, ¿no? El condicionamiento de, de, de, del otorgamiento de, de programas sociales para, para acceder al beneficio. Y bueno, eso es también un tema que eh, se trata por parte de las autoridades de limitar o de ver, pero pues... Eh, tenemos criterios encontrados, porque uno de, de los criterios que tiene el tribunal es que los programas sociales no se detienen, porque sería absurdo que el beneficio no llegara a la, a la ciudadanía en época de campañas, ¿no? Pero esto, ok, eso es eh, importante, pero no tenemos una contención para que no se dé ese uso de programas sociales. Claro, en el momento está la infracción, eh, si se acredita, pues viene nulidad de, de, de elección, ¿no? Recordemos el caso de la elección de, de Colima, en el que se acreditó el uso de recursos públicos y nulidad directito de elección. Entonces yo creo que lo peor que le puede pasar a un, un partido político pues es que le anule la elección. no Entonces ahí está la, la espada en cuanto al uso de recursos públicos. Pero el flujo de efectivo, que es tu pregunta, no el flujo de efectivo eh, que ha eh, detectado María Amparo Casar en, en las en los procesos electorales, ¿no? Que se da, um, cinco veces más en año electoral. Y bueno, con la elección del tamaño que tenemos, quién sabe de cuánto voy a ser ahora, ¿no? Este, pues es una práctica que obviamente todos los o la mayoría de los partidos políticos realiza. Yo hago una reflexión en el tema. Cuando se hace todo el, la, la reforma en materia de, del sistema nacional anticorrupción y los sistemas anticorrupción y que se ponen supuestamente todas las autoridades para hacer estos sistemas están ahí sentadas la función pública está eh, sentado eh, eh, la, la, los órganos de fiscalización etc. pero quién no está sentado en ese sistema Carlos está sentado en línea sí mm -hmm. O sea, no está, no está sentado en ese sistema en línea. Entonces. Sí, tu micrófono, tu micrófono. Está diciendo que no te escuchan a Carlos Arce. <risa> perdón, perdón, perdón, perdón. No, sí. es que, bueno, tenía también mucho ruido aquí en la casa. Este no, pero también eh, Rosa María, muy importante el fenómeno que estamos viviendo y que llevamos viviendo ya probablemente una década que es el pacto de impunidad o sea tienes el pacto de impunidad entre todos los políticos independientemente de su de su de, de, de su bandera este, política y bueno pues eso acaba de dar un, una, un paraguas pues prácticamente a una operación de estado de todos los que están dentro del gobierno para poder obtener recursos de, los, de las arcas públicas y luego vaciarlos o antes eh, o el día de la elección para, para obtener votos. Entonces, pues eh, lo, lo, lo más importante que, a ver, ¿tú qué opinas? Porque ahorita lo trataste, es la legitimidad de las autoridades. Entonces, eso acaba deslegitimando totalmente a la autoridad, pero a ver, lo importante no es mi opinión, sino la tuya. Sí, mi reflexión iba en el sentido de que cuando se hace todo este tema del Sistema Nacional Anticorrupción con la intención precisamente de, de erradicar de estas, este tipo de prácticas, pues el gran ausente es el INE, ¿no? El gran, No está sentado en, esa, en, esa, en ese sistema. Y no está sentado bajo un esquema de que, ah, no, es que el INE tiene todo su proceso de fiscalización y fiscaliza el origen y el destino del recurso público. Sí, pero si no haces este enlace entre lo que tenemos para eh, toda la reforma, y tú fuiste parte eh, importante ahí apoyando toda la reforma que se hizo en la ley de responsabilidades administrativas, todo este tema, si no haces este enlace entre lo que tenemos para combatir, o, o lo que el andamiaje que hicimos para combatir a la corrupción, con este andamiaje de eh, de, de, de los procesos electorales, porque ¿dónde se concerta precisamente los pactos para apoyar posteriormente a alguna empresa o algo? Se hacen en las campañas. Entonces, este, mi crítica es que si queremos hacer una reforma de fondo, pues tenemos que sentar al INE en este sistema y tenemos que hacerlo que comparta su información y tenemos que hacerlo que comparta todas estas ejercicios que hace para revisar el origen del recurso actualmente obviamente el INE pues se encuentra rebasado en el tema de fiscalización porque eh, si bien revisa eh, las aportaciones eh, los recursos acude a los eventos de campaña y ve pues que la playera sea este, la, la que está reportada, que la bandera que mmm, sí, está bien no, no, está bien pero hay un tema de fondo que es, que tendría que ver precisamente con restringir el uso del, del, del, del efectivo, ¿no? Porque precisamente ahí radica pues el tema más complejo eh, durante los procesos electorales que conlleva lo que tú acabas de señalar. Sí, Piri. Pero... Primero quiero felicitar a Rosa porque es una mujer íntegra, la bala su trayectoria y algo muy importante hoy sobre darle su género, que es mujer. A mí me queda preocupado algo, me queda muy claro que el INE tiene un enemigo paralelo que son los partidos políticos con su ingeniería electoral, eso está muy claro. Pero me gustaría mucho recabar tu opinión Rosa, con el mayor respeto, en Guanajuato, el edil guanajuatense que ser denunciado por varias mujeres de misoginia. Es increíble que el PAN, el PAN, el PAN, que apoya a Alejandro Navarro, diga que sigue siendo su candidato y desecha esas denuncias. Ya ellas han actuado ante el INE. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No por Alejandro Navarro, no por eso, sino estas mujeres, son varias, que estuvieron en un programa donde nuestro coordinador estuvo presente, Denunciaron la misoginia de este hombre y el INE no hace nada. Ese es mi punto de vista del día de hoy. Bueno, yo creo que eh, la verdad es que esta reforma en materia política de género de, que es precisamente para erradicar este tipo de prácticas. La tenemos vigente pues a partir de abril del año pasado, que ya se hizo toda una, una reforma en la materia y... Eh, pues ya no quedaría solamente en manos del de, de, de partido político correspondiente. Eh, usted señala en este caso, pues, bueno, fue tu capital, pero pues el caso que tenemos a nivel nacional, pues es el caso de, de Guerrero, ¿no? Que, que, que está siendo, pues, foco de, de atención por parte de todas las mujeres. Y así como señalo esto, pues, en, levantamos <ríe> por una piedra y pues encontramos... <ríe> Este, en todo el país este, temas de violencia política de, de, de género, ¿no? La verdad es un tema en el cual pues hay una lucha que, que, se, ha, que se ha estado haciendo por parte de todos pues, los colectivos de mujeres, hay en el número de, de asociaciones, y es pues no permitirlas y no queda solamente al inter... Bueno, debo hacer una aclaración. Los partidos políticos a partir de la reforma del 20 de abril están obligados a implementar una serie de protocolos, una serie de reformas al interior de sus estatutos para erradicar estas prácticas. Entonces sí habría que tener, o sea, sí hay como una justicia intrapartidaria para evitar este tipo de prácticas. Desconozco como en concreto el caso que usted me presenta, pero tendría que seguirse como los cauces partidarios o en su caso presentar las denuncias ante las autoridades electorales correspondientes, porque... Eh, eh, en la presentación presentaba un ejemplo en el que ni siquiera se trataba de, un, de, un, de una figura pública, de un, de un político, era una persona física que hizo una serie de denostaciones en contra de, unas, de, una, de una mujer en redes sociales. A lo que voy es eh, que sí, la autoridad electoral está viendo con, con, con mayor rigor este tipo de prácticas. Y está sancionando y excluyendo a, a, a, pues a servidores públicos que, que las han cometido para que no puedan acceder nuevamente a otro cargo. Recordemos que tenemos un catálogo de servidores públicos eh, sancionados por violencia política de género. Es un catálogo que tiene el Instituto Nacional Electoral. Y en ese catálogo de, de, de, de sancionados, pues los que están ahí de entrada no podrían entrar. Y luego tenemos también el protocolo del 3x3 de, en materia de violencia política de género. ¿Y qué te dice este, este, este famoso protocolo? Eh, si eres deudor alimentario, <ríe> si, eres si estás siendo sancionado, si has sido sancionado por, por un tema de violencia política de género, o si, estás, eh, o si tienes algún tema de delitos sexuales, etc., eh, pues no puedes ser candidato. entonces eh, ¿Cuál sería como la ruta a seguir? Eh, con independencia, de, de, de, en cualquier caso. Llega, eh, el partido no hace lo conducente, registra a la persona. En el momento del registro, pues entraría otro, otro, otro, otro, otra oportunidad de quien se sienta afectado con ese registro y tenga un interés para, para impugnar, pues pueda impugnar ese registro a través, precisamente, de este tema de violencia política de género. Eh, por ejemplo, en el caso de Guerrero, pues ya los colectivos de mujeres se están organizando para presentar una impugnación. Porque recordemos, y esto es un tema muy importante, muy interesante jurídicamente, que el caso de, de acciones en, en favor de las mujeres, eh, la autoridad electoral ha reconocido legitimación a, al colectivo mujeres. No importa que la mujer en sí misma no esté siendo afectada, o sea, los, los abogados me entenderán. No importa que haya una, un, una afectación eh, personal y directa, por el simple hecho de pertenecer al género femenino, estoy legitimada para presentar una acción en el tema. Ese es un tema súper interesante que, que ha abierto esta legitimación intuitiva por parte o a favor de las mujeres, la sala en diferentes casos, lo hizo cuando las cuotas de género, lo hizo cuando eh, en otros en otros temas, y bueno, pues ahí está y, y los colectivos podrían actuar. Gracias, se me hace excelente la propuesta, eso es lo que están esperando en caso Guerrero, el colectivo de mujeres que se registre este, el Torre este sin cerca, Salgado Macedonio. Por eso es que no lo han registrado. Pero aquí en Guanajuato, pues ya les dio el tip a las mujeres, vemos que se, que denunciaron a Alejandro Navarro. Esperen que se registre para poderlo impugnar. Eso es lo que quiero entender legalmente, ¿verdad? Sí, pues ahí. No, bueno, una... yo, yo, yo, yo, en el caso de Salgado Macedonio, lo que estamos viendo es que él ya está registrado, el partido ya lo registró, es más, ya no puede desregistrar, tendría que renunciar o lo tendrían que inhabilitar para que en todo caso pudiera darse otro, otro candidato, ya está registrado, claro, en el plazo que marca la ley se registró, Morena registró a ese señor, los periódicos no lo registran, es el problema de los periódicos, pero él sí está registrado Memo, Memo, Memo ten cuidado sí. en ello eh. Claro. El señor es el candidato único del partido Morena, ojo Por eso. Me puedes preguntarle a Rosa, ojo es el único candidato que dejó el partido Morena, pero el partido Morena no ha registrado la candidatura de él no la ha registrado ante el Instituto Electoral ten cuidado en ese comentario ah, no. ah sí, no sé ese detalle no lo... Ahora, eh, eh, yo quisiera intervenir en ese sentido. Eh, pues antes que nada, eh, gusto en, en conocerte, Rosa María, Javier Esparza. Eh, el primer cuadro que presentaste de la jornada electoral y todo el procedimiento electoral, precisamente hablaba del mes de abril de registro de los candidatos. Creo que eh, efectivamente... Pues todavía falta tiempo para que sea un candidato en términos reales definitivo en el caso eh, de Guerrero y eh, volviendo al caso digamos de, eh, de Guanajuato eh, no sé si con eso se aclara un poco la discrepancia ideológica en cuanto a tiempos que tenía Guillermo Gerardo Siliceo Fernández y eh, José de la Luz Antibáñez Cantero para poder continuar si sí, hay un periodo de registro que en cada entidad federativa tiene su propio calendario para registrar a sus candidatos este en nuestro en la entidad en Guanajuato pues sí los registros están eh, a partir del del, del del 15 de marzo este eh, y bueno del del... Um, ahorita te lo digo a ciencia cierta. Sí, creo que era candidatos, como el 15 de abril, por ahí. Del 20 al 26 de marzo se registran los candidatos a ayuntamientos. Ah, okay. Inician las campañas este, ya en abril. sí Entonces, eh, pues es un periodo en el cual eh, se tendrán que registrar. En el caso de Guerrero, la verdad desconozco cuál es el, el, el plazo, pero debe de ir más o menos. Eh, por, eh, por, ma, ma, más o menos similar, con una diferencia por ejemplo, las entidades federativas que inician eh, que tienen procesos electorales para, para elegir gubernaturas, que son 15 pues inician campañas un poco antes, algunas ya iniciaron ayer, lo que es San Luis Potosí, lo que es eh, Nuevo León eh, este, Colima ya iniciaron, sus procesos electora, ya iniciaron sus campañas el día de ayer, ¿no? Entonces, es, es, un, es un, este, un rompecabezas el, el calendario electoral porque, pues, como hay elecciones federales y, y elecciones locales concurrentes y cada entidad federativa pone su, su calendario, pues sí tenemos ahí como, este, como diferentes fechas, ¿no? Pero en el caso de Guanajuato eh, ya eh, se registrarán para ayuntamientos del 20 al 20 y tantos de marzo, ¿no? Eh, vuelvo a repetir la fecha, del 20 al 26 de marzo para ayuntamientos. Sí. Este, o sea, yo continúo o sea, ahora con la parte de, los, este, eh, de un planteamiento muy interesante y que giró mucho eh, tu conversación. Eh, muy ilustrativa en términos de la parte de los medios de comunicación. Ahí señalabas un poco eh, la parte de medios de comunicación, proceso electoral y eh, derecho electoral, obviamente normado por la propia ley. Y aquí eh, se señalaba eh, que normalmente eh, los contratos de medios de comunicación, eh, van muy vinculantes con el <risa> candidato que en caso concreto se quiera reelegir. Es decir, eh, puede haber una confusión en que cuando el INE no autorice todavía los tiempos de campaña, el candidato que tiene contrato con los medios de comunicación esté haciendo una precampaña eh, lógica por el contrato que tiene esto eh, sí eh, yo yo quisiera como como no me gusta tirar mucho rollo eh, eh, yo no sé si te se ave, alcanza a ver, no ver no es todos nada más la pantalla sí eh, yo me refería precisamente al uso de recursos públicos ¿Mm? y complicidad con medios de comunicación redes sociales Radio, televisión, agencias publicitarias, los influencers, toda la parte eh, de los antecedentes, eh, ya de castigos por la utilización en las diferentes campañas presidenciales. Y eh, digamos que a pesar de la normatividad eh, existente, se siguen haciendo cosas por abajo eh, del agua con los medios de comunicación. Eh, y empiezan con procesos de proselitismo para el, el posicionamiento, ¿no? Ahora, esto, los órganos de vigilancia señalabas que es complejo este, este planteamiento, ¿no? Porque también entra el factor de dinero en efectivo, también entra el que entra directamente, y eh, digamos que las sanciones, pues de alguna manera, el 5 o 6% del presupuesto, el partido se la juega que lo sancionen, pero que gana la elección, ¿No? Porque como señalaba este creo que Carlos o el Piri, pues básicamente lo que busca la clase política dominante es la permanencia con el objeto de reproducir el propio sistema y eh, generar ganancias personales, ¿No? Entonces en ese sentido, por ejemplo, la parte de los medios de comunicación, los periodistas, los comunicadores tienen, a pesar de derechos eh, electorales, tienen también obligaciones que le marca la propia ley. no Y aquí eh, el cuestionamiento sería cómo pueden tener acceso los partidos políticos a los medios de comunicación, evitando esta confusión entre mi ex patrón, dueño privado de una televisora o de un periódico, o lo que sea, eh, eh, cómo fiscalizaría, digamos, el, el INE, ¿no? Y aquí hay una serie de interrogantes que estuve escribiendo eh, cuando me desconectaba de la pantalla, eh, relacionado con tu plática, ¿no? Y este, los topes de las campañas, el procedimiento propio de la elección en el momento, cuando eh, ya se inicia la parte de la jornada electoral, que ya es un procedimiento operativo que prácticamente parte de las casillas, el material, las votaciones y cuando se vuelve ya la votación, digamos, eh, eh, de validez de elección en, en la parte distrital, ¿no? Este yo dejo de compartir, quise eh, que se viera preciso para por respeto a tu tiempo y no generar este ocurrencias momentáneas producto de mi, mi nutrición del desayuno Gracias Javier Bueno, varias reflexiones con lo que, lo, con lo, con lo que, con lo que presentas este, eh, en cuanto a los medios de comunicación tradicionales, la prensa escrita eh, el INE hace bueno, y también en los medios de comunicación, radio y televisión eh, se hace una, un tema de, de, de, de medir la cobertura informativa, ¿no? Este, se hace una, una, por ejemplo, en radio y televisión, eh, a través del UNAM se, se hace una medición de la cobertura informativa y eso va, la UNAM va viendo pues, en los noticieros, en los espacios, cuánto espacio le da a cada candidato y si hay equidad en esa cobertura informativa. Cuando estamos en los medios impresos, lo que hace la unidad de fiscalización, pues también es ir viendo esta cobertura informativa y va viendo si la nota es eh, neutral, si la nota es a favor, si la nota es en contra. Y eh, en algunas ocasiones, al final del día, viene una observación y dice, pues, Parece que no es cobertura, que no es eh, información eh, o ejercicio libre del periodismo, parece una cobertura informativa este, inequitativa y en consecuencia, pues me, tienes que haber declarado tanto de lana, ¿no? Este, es difícil, la verdad, vienen y hacen esa observación, en los tribunales no se ha sostenido esa. esa, esa esa interpretación que hace la autoridad administrativa electoral, ¿por qué? Porque generalmente se logra acreditar que esas notas son ejercicio libre del periodismo y la libertad de expresión se maximiza. Este, ahora, ese es como, eh, y en campaña, cobertura informativa. Entiendo también un poco la, la, la pregunta que se da con esto de las... Eh, de las revistas que aparecen de repente con las portadas de los políticos de manera previa a la jornada electoral y que eh, ahora tenemos el espectacular de la revista y pues al personaje eh, como como como portada de la revista en el espectacular. Eh, ahí tenemos un precedente muy malo de parte de la autoridad de la sala superior. Y el precedente nos lo, di, nos lo, nos lo dio desde, eh, recordemos, el, el libro de, de, del exgobernador de Puebla, eh, en el cual se publicitó por todo el país eh, el, el, el famoso libro. Y bueno, se denuncia a Moreno Valle por esta situación de, de, de la publicidad de su libro en diferentes entidades. Y lo que dice la sala es que es libertad de expresión, libertad de comercialización y que no hay infracción. Eso abrió la puerta a lo que estamos viendo el día de hoy. Eh, vemos los espectaculares con las revistas, eh, con la portada del, del, si aún no es candidato, del, del aspirante para, para, para posicionarse ante, ante la ciudadanía. Pero pues es un ejercicio hasta el momento legítimo, ¿por qué? Porque es el precedente que tenemos de lo que resolvió la Sala, la sala Superior en ese caso de Moreno Valle, ¿no? Entonces, el ejercicio de, de este tipo de revistas, la cobertura informativa, pues también eh, las resoluciones que se han dado es, pues, esa cobertura informativa inequitativa, tendrías que acreditar precisamente que, que hay esta inequidad porque si no se presume o, o te, o libertad eh, de expresión, auténtico ejercicio libre del periodismo. A ver, yo quiero hacer aquí un, un, una acotación. Para que una democracia sea sana, se requiere libertad de expresión. O sea, este tipo de... de que a lo mejor... Um, figuras que no nos gustan de hoy es que hay un exceso, hoy es que están haciendo esto uh, pensemos que finalmente a lo mejor eh, es un, una situación que se tendría que regular de otra forma pero no inhibir el debate público no inhibir la libertad de expresión porque solamente en la medida en que eh, se pueda decir y disentir abiertamente de, de, de cualquier postura o, o asentir con cualquier postura, en ese momento estamos en un sistema democrático. La libertad de expresión es uno de los derechos eh, que se enlazan con, con, para tener una democracia sana. Si no tenemos libertad de expresión, estamos en un problema. Ah. Eh, entonces, yo a lo mejor veo esos excesos, pues sí, pero y es vería más complejo que, que nos inhibieran en la libertad de expresión, ¿no? Sí, muchas gracias, Rosy. Es, ahora está pidiendo la palabra nuestra compañera Paloma Robles, a quien se la doy, aunque no ha prendido su cámara de video y, y tiene cerrado también su micrófono, así que no sé si vaya a, a participar. Adelante. Sí, hola, buenas tardes. Mucho gusto, doctora. Saludo a mis compañeros. Ah, mi intervención va en el siguiente sentido. Reviso los estatutos del PAN y me encuentro con un artículo 132 que dice que cuando algún militante en el servicio público, bueno, un militante, tiene una denuncia penal, independientemente de que se haya llevado a cabo la, la investigación, de manera precautoria se le deben retirar los derechos partidarios. Y sin embargo, el, el actual alcalde, que además aspira a la reelección, lleva pues, al menos cinco denuncias penales que han sido públicas y una autoridad partidaria que no ha actuado en, en el sentido en el que dicta el estatuto. Entonces, ¿qué hacer cuando los propios partidos al interior no, no cumplen lo, lo que dictan sus estatutos? Por otra parte... No cabe duda de que la, la realidad siempre llevará la, la delantera a la legislación, eh, en, en el sentido de que no, no veo eh, claramente establecidas sanciones en materia de violencia política, al menos en estos estatutos, y también creo que falta hablar del aspecto de violencia institucional. Justo el miércoles tuvimos una rueda de prensa, algunas víctimas, que dimos testimonio de, de los actos en los que nosotros advertimos, que se cometió violencia política, sí, pero también violencia institucional y en materia de género. En fin, estas son las, las reflexiones. Gracias. Gracias, Paloma. Pues creo que ya comenté el tema de violencia política, ¿no? O sea, las vías y las formas. ¿Cómo, qué, qué, ¿qué se reformó y qué se hizo actualmente en materia de violencia política de género? lo vuelvo un poco a comentar este, hay dos vías la vía del procedimiento especial sancionador que es para que se sancione al, al presunto sujeto que está o, o, su, o mujer porque también ya tenemos ahí presentes que la, las mujeres también pueden ser eh, emisoras de violencia política de género este, es a través del procedimiento especial sancionado o cuando queremos que se restituya en el derecho que se ha sido violo, violado la vía es el, el, el, el, el JDC el juicio para la protección de los derechos político-electorales entonces son dos vías que están ahí eh, abiertas en la, en la ley y, y bueno pues las personas que se crean o que tengan alguna situación pues pueden hacer valer a través de estas dos vías, un JDC o un procedimiento especial sancionado. Muchas, muchas gracias. Este. Pues, y bueno, ya, ya llevamos este, una hora y media en esta, en esta presentación y te estamos agobiando, yo creo. Eh, y eh, no sé si alguien quisiera hacer alguna otra intervención y si no, pues, para para cerrar la sesión eh, del día de hoy. dar las gracias a Rosa porque ha sido en España exposición, sí. ha permitido a, a la gente a aclarar muchas dudas. Sí. Cuánta, mucha gente me estaba preguntando en mi WhatsApp cuánta gente, que las preguntas está contestando la señora Rosa. Bueno, Rosa, con el mayor respeto, sí. porque es una mujer muy íntegra y, y de dejó satisfechos a muchas gentes eh, que están preguntando. Que han sido violentadas política, moralmente, sexualmente, denuncias. ¿verdad? Ese es un tema que hoy en Guanajuato se está abriendo de una forma impresionante. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias porque ha sido muy ilustrativo tu exposición. Buenos días. Voy, voy a agregar. Eh, quisiera como agregar, nada a más. Ver. Este que sí, eh, yo sentí mucha claridad y mucha precisión explicativa, muy didáctica, muy amigable, que de alguna manera el impacto que eh, está generando es los comentarios que señalaba el Santibáñez, en el sentido de que hay comentarios eh, muy positivos en cuanto a la presentación muy entendible, y sin tanta complicación este, ideológica ni, ni legal, ¿no? Sí, bueno, voy a leer algunos comentarios de gentes que están que han estado viendo la sesión desde las 11. Eduardo Garnica dice, saludos de Tlaxcala. Mario Rodríguez Yebra dice, las mismas autoridades son las que generan el desorden en varias aristas y, consecuentemente, se nos viene encima la corrupción y los intereses económicos y de poder. Armando Morales dice, compañeros y compañeras, ¿quién va a resistir un cañonazo de 1.142.674 pesos que cada uno de los consejeros las perciben anualmente por ser parte de 10 Más de 60 mil dólares. Para tener una idea, Leonora Villegas. Dice, Javier Esparza, esto está sucediendo en Guanajuato. Existen contratos con medios de comunicación. En momentos en que comience la campaña de Navarro para reelegirse, los medios van a cubrir con recursos públicos. Juan López dice, todo Guanajuato sabe que se compran a los medios con dinero del ciudadano. Entonces, ¿qué hacemos ante tal impunidad? Esas son las intervenciones. No sé si se reaccionar a eso. Rosy, si no, este, pues pasamos a otra cosa. Gracias, yo nada más les quiero agradecer el espacio, la verdad este, ha sido un espacio muy amigable y bueno, estoy a sus órdenes para, para cualquier comentario en otro momento. Este, y bueno, pues muchísimas gracias. Sí, Carlos, Carlos quería intervenir por último y le doy la palabra para ya después despedir la sesión. Gracias, gracias Memo. No, bueno. Sí. Este, agradecerle de parte del observatorio a, a Rosa María su, ah, sí. su, su perspectiva. Eh, sí queda claro el asunto esencialmente de la propaganda eh, oficial, el asunto de los partidos, cómo se eh, regulan los medios, eh, las redes sociales, que va a ser importantísimo en esta campaña y creo que es pues, pues una cuestión innovadora en la que estamos entrando y, y vamos a ver cuántas, cuántos trucos nuevos hay para tratar de evadir la regulación y cómo funciona la regulación que hay en estos momentos. Digo, todo es, todo esto va cambiando a una velocidad brutal. La segmentación que se hace a través del Big Data de los, de los uh, electores, pues es también una herramienta muy, muy especializada, que ya poseen pues, prácticamente los principales partidos. Este, en fin, estamos ante, ante cosas nuevas eh, por parte de los partidos, esencialmente, de cómo tratan de ser regulados por la autoridad y cómo ellos tratan de escapar de esa regulación con diferentes, de, de diferente manera. Creo que en estos momentos, eh, Rosa María, el nuevo actor fundamental son eh, los grupos sociales organizados en, en, en las diferentes comunidades para tratar también de mejorar, este, este, de, de, de mejorar la democracia eh, esencialmente local. A la gente le importa su localidad, su comuna. Entonces hay que tratar de mejorarlo y hay que tratar de, de llevar a cabo eh, durante esta etapa las actividades necesarias para garantizar precisamente eh, todos estos principios eh, consubstanciales a una buena elección y a, y a vivir la democracia plenamente en cada... Eh, creo que ese debe de ser el, el, el fin de, de, del, de las organizaciones sociales aun cuando unas se dediquen a cuidar la naturaleza, otras a la ecología, otras a hacer actividades sociales, u otras nada más observar como el caso de nosotros, pero de esas observaciones podemos, podemos identificar puntos nuevos en donde realmente los partidos políticos no están acostumbrados a que esto suceda. Creo que ya está empezando a haber algunas, algunas pulsaciones de esto, y, y pues estas pueden ser novedades muy importantes para esta elección. Muchas gracias de veras por tu participación y por el tiempo que nos destinaste a platicar con, con, con, con este grupo. Muchas gracias de veras, Rosa María. Pues gracias a, a, a, a Piri, a Carlos Arce, a Ángel Arcos, a Javier Esparza y sobre todo a ti, Rosy, porque nos dejó clara, dejaste claro que los ciudadanos eh, no nos podemos pasar de listos en las redes queriendo hacer publicidad a favor de nuestros candidatos y pensando que hay una impunidad. Muchas gracias por aclarar esa, esa actitud que tenemos que tener frente a este proceso electoral. Yo quiero desearle a todos nuestros radioescuchas y los que nos ven por internet, pues que tengan un buen fin de semana. Muy buenas tardes. Hasta pronto.